Welcome, novelas. Hoy veremos qué hay de cierto en esa frase de cuanto menos te mueves, más grasa consumes. Hoy nos centramos por fin en el tema del metabolismo y las vías o rutas metabólicas. Eh, ¿Cuándo y cómo consumimos cada uno de los sustratos? Me refiero principalmente a grasas e hidratos de carbono. Pero antes hay que ver un poco qué es esto de el metabolismo. El metabolismo es la capacidad de realizar cambios, cambios químicos. Sí, existen como dos grandes procesos, el catabolismo y el anabolismo. Catabolismo significa que es degradar o oxidar, pero es degradar moléculas liberando energía, o sea, algo compuesto lo degradas en ladrillitos, ¿sí? en, en cosas más simples y de esa manera se libera energía y anabolismo significa construir uh, moléculas consumiendo energía o sea coges ladrillitos y vuelves a, a, a construir algo un poco más complejo. sí sería esta dinámica de uh, cojo algo complejo, lo degrado en pequeñito. sí catabolismo eh, en ese proceso se libera energía. Y bueno, y cojo algo pequeñito y lo construyo. Construyo algo más grande. Eso es el anabolismo, ¿sí? o sea, construcción muscular, etcétera, etcétera. Y en este proceso se consume energía. ¿Qué es lo que pasa? Que en el catabolismo eh, se libera energía para poderse la aprovechar. Por ejemplo, entrenar es un proceso catabólico. ¿sí? Culturistas, tranquilos, estáis catabolizando durante todo el entreno. ¿Sí? podéis hacer cardio y no os va a pasar nada. Luego os explico el que eh, las proteínas, o sea, el músculo se usa muy poco como fuente energética. Keep calm. Para estar 5 o 10 minutos en la cinta, que es lo que vais a aguantar, podéis hacerlo. Catabolismo, como decía, eh, se libera energía y se puede usar en la contracción muscular. Recordad que la contracción muscular iba a ese ATP en la cabeza, de la miosina, ¿sí? se rompía. Hoy explicaremos cómo qué es esto de romperse. Se liberaba energía y eso permitía que se podía hacer el puente cruzado y tirar, ¿sí? Tirar del filamento de la actina, eso que decíamos de tirar. Eso es un proceso catabólico, ¿sí? Y son dos procesos que se dan en ciclo, en bucle, infinito, ¿sí? Se dan en bucle. Nosotros siempre vamos a hablar de energía como esta molécula, el ATP, que realmente es una molécula, no es energía, ¿sí? Pero es la molécula que al romperse libera energía. Entonces solemos simplificar, hoy voy a ser muy muy simple, solemos simplificar en la unidad de la energía en ATPs, adenosin trifosfato. Y ya me meto. Esta va a ser una primera diapositiva, luego voy a explicar cada uno de los procesos muy por encima. Me refiero muy por encima porque a mí me da un poco de vergüencilla quedarme con, con este esquema cuando la realidad es algo más parecido a esto. vale no vamos a entrar aquí, sí, voy a abreviar y os voy a decir, aquí hay muchos procesos hasta que llega a no sé qué, sí, todos los procesos pues, podrían ser estos. Si queréis aprender más sobre este tema, podéis visitar pues, los perfiles o la web de José López Chicharro o a mí que me gusta mucho, Walter Suárez, que la verdad es que libera muchos artículos y te hace unos resúmenes muy, muy chulos, ¿sí? Y ya, olvidamos esto y volvemos aquí. Um, este es un esquema que he hecho, muy sencillo, donde se aprecian ¿no? pues que hay como dos grandes vías metabólicas, o serían vías anaeróbicas y vías aeróbicas, si mmm, requieren de oxígeno o no requieren de oxígeno. Nota, ah, aeróbica, aire, oxígeno. ¿sí? Nota, anaeróbico no significa que no haya oxígeno, si no hay oxígeno estás muerto. ¿sí? Entonces no, no significa que no es que no haya oxígeno, es que no necesitan de oxígeno para realizar sus procesos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos uh, primero como eje central el ATP. ¿sí? ¿Por qué he puesto aquí el eje central el ATP? Pues porque, es, como decía antes, es la molécula que al romperse libera energía. ¿sí? Libera este rayo que he puesto aquí, que sería la energía. Al romperse el ATP, adenosin trifosfato, ¿sí? eh, se va un fósforo y se queda ADP, se queda el adenosin difosfato. Este adenosín difosfato también puede ser una fuente que se recombina, es más complejo que esto, ¿eh? se puede recombinar con una fosfocreatina, ¿sí? le roba un fósforo, por así decirlo, ¿sí? y se puede convertir otra vez en adenosín trifosfato. O sea, de dos fósforos vuelve a pasar a tres. Luego esto lo explico un poquito mejor. Pero es para que veamos tres pequeños sustratos dependientes del fósforo, por eso se van a llamar también vía de los fosfágenos, que es la vía anaeróbica aláctica. ¿Sí? Sin lactato. ¿Por qué aláctico? Pues porque la siguiente vía pues eh, produce lactato. ¿sí? Produce ácido láctico. Luego hablaremos que si es ácido láctico, lactato. Bueno. De momento, el siguiente sustrato energético es el hidrato de carbono. El hidrato de carbono, como veis, lo he puesto en lila, ¿sí? ni rojo ni azul, lo he puesto en lila justo entre medio. Y está entre medio de las dos vías, aeróbica y anaeróbica. ¿Por qué? Porque puede jugar a las dos bandas. El Hidrato de carbono, si sí, um, se degrada sin necesidad de oxígeno, ¿sí? pues produce ATP menos que si lo hubiese hecho aeróbicamente, pero también produce lactato. ¿sí? Y el hidrato de carbono también puede jugar <coughs> aeróbicamente. El hidrato de carbono puede meterse en el famoso ciclo de Krebs ¿sí? en esta lavadora con centrifugado, es más lento. Tiene un rendimiento mayor y no produce lactato. ¿sí? Eso sí que sería mediante vías aeróbicas, porque esto sí que el ciclo de Krebs requiere de oxígeno. Dentro de la mitocondria requiere de oxígeno. Las vías aeróbicas, los sustratos son tres. Hidrato de carbono, lípidos, ¿sí? grasas y proteínas. Y hasta aquí los, como, comillas, los seis sustratos. ¿no? Tres de los cuales son los fosfágenos, lo cual es una vía. El hidrato de carbono que juega dos bandas y la, la, los otros, el hidrato carbono, con las grasas y las proteínas, que serían las vías aeróbicas. Ahora vamos a intentar centrarme una por una. ¿sí? Primero, la primera que he explicado, la vía anaeróbica a láctica. O también dicha, y para generar menos confusión, porque esto de lactato y no lactato pues está, bueno, pues ya no es tan importante y se está viendo que, eh, que algo que se le dio mucha importancia pues no la tiene. Entonces se está empezando a llamar diferente, diciéndole, pues vía de los fosfágenos, fosfagénica, o ¿sí? nombres relacionados con el fosfato. ¿Por qué? Porque los tres sustratos, por así decirlo, adenosin trifosfato, adenosin difosfato y fosfocreatina, pues la palabra en común es fosfo, ¿sí? Como decía antes, el ATP eh, se rompe, libera energía, ¿sí? y, eh, bueno, y pierde un fósforo. También sale por aquí una molécula, el H, el H, ¿sí? el hidrogenión, que luego hablaré un poco más en concreto de ella. ¿sí? Pero bueno, el ATP se rompe, ADP genera, ad, bueno, libera energía y se queda en ADP, ¿sí? porque se ha roto y ha perdido un fósforo que se ha ido. Ha quedado, no es que haya generado, es que el ATP ha quedado en ADP, en adenosin difosfato. Este adenosin difosfato se puede le puede robar entre comillas un fósforo a la fosfocreatina, ¿sí? de manera que vuelve a generar un ATP. Y eso es un bucle pu, pu, pu, pu, pu, pu, que mientras haya reservas, ¿sí? bueno tenemos reservas propias de ATP, tenemos reservas de fosfocreatina, mientras haya reservas de esto, pues se va, se, se va generando. El tema es que esto dura muy muy poco, tenemos muy poquitas reservas de esto, pero es una vía automática porque es... De hecho, para muchos la, el primer proceso no es ni una vía, es el proceso de, de liberación de energía. ¿sí? Entonces es, es la vía automática, ¿sí? pero dura muy, muy poquito. Ojo que también se regenera muy rápido, sí porque es un proceso que mientras hayan los, los las partes, pues se puede ir generando. Vamos al hidrato de carbono. ¿sí? Al hidrato de carbono eh, que hemos dicho antes que se podía degradar de dos maneras aeróbica y anaeróbica. Primero explico. La anaeróbica, luego explicaré la aeróbica y luego una diapositiva intermedia para entender cuándo hace una cosa y cuándo no hace la otra. Por vía anaeróbica, se llama vía anaeróbica láctica porque produce lactato. ¿sí? Y ya, ¿sí? A decir, hidrato de carbono lo encontramos como en dos maneras. Y voy a simplificar mucho, ¿eh? porque luego se degrada ¿sí? en, en, en fructo, bueno en otras moléculas que ahora no viene el caso. ¿sí? No, no lo vamos a hacer complicado. Pero sí que es importante saber esos dos nombres: ¿sí? glucosa y glucógeno. Normalmente, glucosa es cuando está en sangre, glucógeno es cuando está en un tejido. ¿sí? Y se van intercambiando. Hay un proceso de gasto de ATP, por tanto, los rendimientos que vais a ver por aquí abajo, no hagáis mucho caso, porque depende de dónde venga este hidrato de carbono. Si viene de la sangre o viene de un tejido, van a ver unos gastos de ATP o no. Lo cual, estos rendimientos pueden variar un poquitito. Pero bueno, la, el orden de magnitud está bien. A saber, importante. Eh, glucosa, glucógeno, bueno, pues, aunque no vaya de esto este tema, ¿sí? Pues, sí que hablar un momentito de la insulina y el, el glucagón. En el páncreas se segregan bueno, se dos, dos hormonas, que son la insulina y el glucagón, que se encargan, son como los guardias de tráfico ¿sí? de, el, de la glucosa y el glucógeno. ¿sí? Sí, ordenan tu para pa allá. ¿sí? Muy resumido, cuando hay mucha glucosa en sangre, ¿sí? cuando hay mucho azúcar en sangre, que solemos decir, ¿no? la insulina promueve que esta glucosa salga del torrente, del torrente sanguíneo y se vaya a los tejidos, ya sea para consumirse energéticamente o ya sea para almacenarse en forma de glucógeno y a los músculos principalmente o también en forma de michelín, ¿sí? en forma de grasa. Y en cambio, efecto contrario, el glucagón cuando hay poco azúcar en sangre, poca glucosa en sangre, decide que se tiene que, que subir esa glucosa en sangre. Entonces, ¿Qué es lo que hace? Promover la degradación de glucógeno en los tejidos para que salga en forma de glucosa al torrente sanguíneo. Insulina y glucagón mantienen el azúcar en sangre constante y deciden eh, dónde y cuándo va cada uno de los sustratos eh, en cada momento. Nota corta. Eh, Después de un no entreno, que se han gastado mucho las reservas de glucógeno muscular y quizá también hepático, estas reservas tienen como hambre de glucosa, algo glucógeno, vaya glucosa que se va a convertir en glucógeno. La siguiente comida que hagas, normalmente el hidrato de carbono va a ir a esas reservas. ¿Qué, qué significa esto? Pues que en Navidades, sobre todo, tenemos malentendido el tema de ir a quemar los turrones. ¿Sí? <risa> <risa> Si tú ya te has comido los turrones, los turrones se han comido y se han ido al depósito y luego, pues farina tuya será sacarlos ahí. ¿sí? Pero si tú entrenas antes de la comilona, si tú sabes que vas a tener una comilona y entrenas antes de la comilona, eh, lo, los hidratos de carbono primero van a rellenar los, las reservas de glucógeno ¿sí? eh, muscular y hepática y luego van a continuar rellenando grasa. ¿sí? Pero al menos hay una parte que ya no te va a o sea que puedo cambiar el concepto, ¿no? no ir a quemar el turrón, sino ir a hacer hueco para el turrón. ¿sí? Al lío a lo que íbamos. Me voy a saltar muchos pasos entre medio porque es bastante complejo y la verdad es que no hemos venido aquí a dar una clase de bioquímica, sino que, bueno, pues, eh, sea que venga de, la, de glucosa o sea que ya esté en el músculo en forma de glucógeno, o los pasos que ha habido entre medio, se degrada, se degrada, se degrada hasta que llega a piruvato. ¿sí? El piruvato tiene dos opciones, ¿sí? tiene dos opciones. Una opción que veremos después, que es degradarse aeróbicamente, pero la que nos estamos fijando ahora es la, la opción anaeróbica. ¿sí? Entonces el piruvato se degrada, forma, bueno, genera unas moléculas pocas de ATP y también produce lactato. Opción A. Opción B, ahora ha cambiado. ¿sí? Ahora pone vía aeróbica, ¿sí? Glucólisis aeróbica. El proceso es el mismo, llegamos al piruvato que la mitocondria está disponible, sí. Ahora, luego explicaré un poco, es un poco más complejo, está. ¿eh? Pero que la mitocondria está disponible, pues el piruvato entra en la mitocondria, sí, se convierte en dos acetilcoenzima, A, una molécula y ya. Y esto entra en el famoso ciclo de Krebs y ¿sí? esta lavadora, yo le la llamo lavadora porque es como como están ahí dándole vueltas, pum, pum, pum, pum, pum, y saca muchos más ATPs, ¿sí? Es una vía mucho más eficiente, es más lenta porque la lavadora, no, no es como Lavar a mano, no quitar la mancha así rápido, sino que la lavadora tarda un ratito, tarda unos 3 minutos, pero es mucho más eficiente, saca muchas más um, ATP's. Entonces, la pregunta de millón es, bueno, ya, ¿y ¿por qué no siempre es aeróbico, no? Si saca 36 contra 2, ¿no? 36 contra 2, más o menos, más o menos estos... Pueden ser 38 ¿sí? o 4, ¿sí? depende de, de dónde haya venido todo esto. Pero esta orden de, de, de 36 contra 2, ¿por qué no siempre 36, 36? ¿no? Primero, porque bueno a mí se me explicó regulero ¿sí? que la mitocondria no siempre está disponible o incluso puede haber falta de oxígeno. Esto es mentira. Nunca, nunca falta oxígeno. ¿sí? Um, pero bueno, que la mitocondria puede no estar, puede no estar disponible. Um, ejemplo. Yo voy andando por la calle, mis mitocondrias están tranquilísimas, están súper disponibles, ¿sí? Y, y sale, yo qué sé, un perro a perseguirme y empiezo a correr. Um, los primeros segundos, la, la energía vendrá del, del metabolismo anterior, de los fosfágenos, ¿sí? Pero esa vía es súper corta, 20 segundos, ¿sí? Si el perro me persigue más allá de 20 segundos, yo, yo necesito energía, ¿sí? ¿Y, y ¿qué, qué va a pasar? Que el, el ciclo de Krebs tarda 3 minutos, tarda... Me da igual, dos, un, un minuto, me da igual, pero tarda, tarda bastante tiempo. ¿Qué le voy a decir al perro? No, mira, escucha, es que ahora no tengo 36 ATPs. Espérate dos minutos más y luego me persigues, ¿sí? Porque entonces voy a tener energía para correr. No, eso no funciona así. El perro te está persiguiendo y tú vas a sacar energía donde sea, ¿sí? Entonces ahí la necesidad inmediata de energía, pues hace que esos piruvatos... ¡chuf! se vayan a la, a la vía anaeróbica ¿sí? y entonces anaeróbicamente tú sacas prácticamente inmediatamente energía y eso te permite correr y dar una solución a un problema porque tu, tu organismo no sabe nunca qué problemas va, va a tener si ¿sí? responde a posteriori, si ¿sí? tú, tú, tú haces cosas y luego tu organismo intenta arreglar las cosas. ¿sí? pues Si yo necesito correr, pues de dónde va a sacar primero la intensidad. ¿sí? La energía es de las vías anaeróbicas. Y si sigo corriendo, pues ya llegará. Cuando salga la lavadora, cuando la lavadora acabe, pues ya me dará energía y ya podré ¿sí? eh, volver a redistribuir diferente este, este equilibrio anaeróbico aeróbico del hidrato de carbono. Pero me refiero que, que es un tema de, de velocidad, de, de inmediatez. ¿sí? Si yo necesito energía inmediata, no puedo esperar a que acabe el ciclo. de EPSO. Punto pelota. Otro malentendido que a mí se me explicó mal, y ya está, ¿sí? Es que a mí se me dijo, bueno, pues eh, la vía aeróbica produce ácido láctico, el ácido láctico cambia el pH de la célula y por lo tanto notas esa sensación de quemazón y al final claudicas porque no puedes tolerarlo, ¿sí? Bueno, pues hemos visto que el ácido láctico realmente está tan, tan, tan, tan poco tiempo presente que no provoca eso, ¿sí? Eh, lo que provoca al final es lactato, ¿sí? Que es, bueno, pues... Pues es un, un producto ¿sí? aparte, pero que, no, que no, no, no provoca eso. Pero sí que hay los H estos famosos, los H los hidrogeniones. Estos, estos sí que provocan acidez en la célula y eso sí que son los que producen. esto que os he comentado ¿no? esa sensación tan característica de la alta intensidad, que es que te quema, que te quema, te quema y tienes que parar porque no lo aguantas más. El H+, no solo es por esta vía, ¿sí? sino que cada vez que liberamos energía, sale eh, hidrogeniones. Lo cual, un alto ritmo de producción de energía, una alta intensidad, provoca la salida de muchos hidrogeniones y provocan ese efecto. Eh, se malinterpretó y se asoció ¿no? causalidad con correlación. ¿no? Eh, cuanta más intensidad, más anaeróbico va a ser un ejercicio, lo cual más lactato hay y también en paralelo más hidrogeniones hay. Pero se ve, y repito, ¿eh? a mí se me explicó mal y a lo mejor dentro de un año tengo que corregir, pero se, se ve que, que no es bien, bien por el lactato, sino que es por eso es H, ¿sí? Pero que como hay correlación, cuanta más intensidad, más H, pues el, el, el efecto es el mismo. Al final, nosotros como entrenadores, como usuarios, entre comillas nos da igual. Lo que tenemos que saber es que a más intensidad, pues sí que es verdad que va a aparecer esa sensación de quemazón, sí, y vamos a tener que claudicar. Pero bueno, que no le demos, o sea aunque a veces lo decimos, acumulación de ácido láctico, no es bien bien eso. Y ya. Continúo con lo, las grasas. ¿sí? Las grasas, bueno, otra vez, ¿no? también otros nombres, beta-oxidación, ¿sí? las grasas son muy complejas. Hay muchas vías de las grasas ¿sí? yo os pongo aquí como la fácil, por así decirlo. Pero sí que es verdad que las grasas son los cuerpos cetónicos van por otro lado, etcétera, etcétera. Pero yo, yo estoy intentando simplificar mucho, ¿sí? Los triglicéridos se degradan, ¿sí? En tres ácidos grasos, triglicéridos, tres ácidos grasos. Esto pues, llega a donde tiene que llegar, ¿sí? Llega al, al músculo y a, o sea, todo esto tiene sus costes y sus procesos al final entra en la mitocondria a través de, de, la, de la carnitina ¿sí? eh, nota suplementarse con L-carnitina no, no, no parece ser que funcione mucho porque como he dicho antes pues, pues, pues las la, la mitocondrias están ahí y, y se van ocupando entonces por, por, por muchas ruedas que tiene el tractor el tractor no corre más ¿sí? Ya, sí. lo que pasa es que sí que tienes que tener una carnitina mínima justa pero por, por, por muchas ruedas que le metas no, no, no va a hacer que entre mucha más eh, ácidos grasos en la, en la mitocondria pero bueno que por eso que la suplementación con la carretina está muy ¿Sí? pero anyway que, que suene por, porque las cosas tienen que sonar porque la carretina? bueno pues porque la carretina es la encima que hace entrar el ácido graso en la, en la mitocondria y ya um, de aquí volvemos al acetilco encima y este sí que es una lavadora muy lenta pero es una lavadora que saca muchísimos ATPs ¿sí? es la vía más eficiente que hay lo que pasa es que es la vía más lenta que hay. ¿sí? De aquí un poco lo volveremos. que Esta broma no de, de a menos intensidad, más grasas. Pues sí, sí, sí, hay matices. La otra vía y, y la comento y ya ¿sí? es la de las proteínas. Por qué la comento y ya? Porque las proteínas no, no su función es plástica, es de generar estructuras. No tiene una función claramente energética. Sí, así como las otras, pues sí estas no las proteínas están para construir músculo, para construir tejidos, para construir mmm, enzimas. Casi todo en el cuerpo humano tiene base proteica, lo cual las proteínas en el fondo no, su función no debería ser energética o al menos principalmente energética. Sí que es verdad que toda aquella proteína que no se haya podido um, aplicar ¿no? en una estructura, pues al final entra en el circuito energético ¿sí? y te da energía o se acumula en forma de Michelin. ¿sí? A saber, eh, pues el tema, ¿no? La, la unidad de la proteína es el aminoácido. Este aminoácido tiene un grupo amino, que es el NH3, que es como tóxico, ¿sí? Um... Se desamina, o sea, hay un proceso que es de perder ese NH3 que se convierte en, en urea y, y lo excretamos en forma de pipí, y, y luego el, el aminoácido sería este desaminado, si en el grupo amino, pues entra otra vez en forma de acidilcoenzima y se mete en la lavadora esta del ciclo de Krebs y saca bueno, pues menos que el resto, Si ¿sí? saca 15 ATPs. Como os digo, las proteínas no son una función, uh, no tienen una función energética principalmente, ¿sí? no está pensado para eso. Y mientras tú uses el músculo, el, el cuerpo humano no va a decidir eh, desmontar un, un muro ¿sí? ya construido para generar energía, es absurdo, porque mientras tú uses el músculo es una estructura que tiene uso, por lo tanto es absurdo ¿sí? cuando tenemos grasa de sobras en el cuerpo humano. Sí que es cierto que si tú no usas el músculo, al final el cuerpo se va a deshacer. ¿sí? Es como un muro que está ahí, y tú tienes que construir una casa, y dices, bueno, pues voy a, voy a ese muro y quito los ladrillos para construir mi casa. ¿sí? Pero mientras tú usas los músculos, los músculos no se van a catabolizar. No tengas miedo. En forma de resumen, y ya vamos cerrando. ¿sí? En forma de resumen, y no voy a entrar en todos los números que en este cuadro. Um, bueno, pues darle como. Capacidad y potencia serían las dos, los dos términos que durante todos los vídeos he ido nombrando, ¿no? Capacidad, potencia, capacidad, potencia. Pues, eh, capacidad, pues si lo veis, no, no hace falta fijarse en el nombre, sino en el orden de magnitud. ¿sí? Eh, pues de, de, de las primeras piezas que he comentado son, tienen muy poca capacidad, por tanto me van a dar muy poquita duración sí, las últimas vías la de la proteína aparte en ¿eh? eh, las últimas vías me dan muchísima casi infinita capacidad pero la potencia es al revés el ritmo la inercia o sea, la inercia es el tiempo que tarda en, en lograr tener inercia ¿no? pues eh, es súper rápida las primeras vías son súper rápidas y por lo tanto son súper potentes me dan un ritmo de producción de ATP por, por, por, por tiempo sí eh, enorme lo cual, cuando hay demandas inminentes urgentes, se priorizan estas y luego um, si todo lo que pueda venir por las que son más eficientes, ¿no? las que tienen mucha más capacidad, pues al final se encuentran. ¿sí? Entonces es, un, es un viaje de, de ida y vuelta donde la capacidad y la potencia están invertidos. He puesto aquí un, un disclaimer ¿no? que no soy muy de acuerdo con esto. Eh, porque la glucólisis anaeróbica no se acaba. ¿sí? No es que se acabe, es que tú no Es un ritmo de intensidad que tú no toleras. ¿sí? Pero no se acaba, o sea, porque el sustrato no se acaba. El sustrato de los hidratos de carbono no se acaba a los 3 minutos, se acaba más o menos a los 90, depende de las reservas que tengas, incluso más. ¿sí? Pero mientras haya sustrato, esa vía puede activarse. Lo que pasa es que de manera seguida no somos capaces de. Man de, de, de de priorizar esa vía durante más de 2-3 minutos. ¿sí? Entonces, soy un poco crítico con este tema. ¿sí? Y el tema de recuperación no es que se recupere la vía, es que tú limpias ¿sí? todo lo que ya... Bueno, pues los productos de desecho, bla, bla, bla. Antes se decía limpieza el lactato y tal. Bueno, el lactato se reaprovecha, ¿sí? se reaprovecha y se genera otra vez, mediante la gluconeogénesis, se vuelve a, a convertir en glucógeno. ¿sí? Entonces el lactato no es que se tenga que limpiar, es que se tiene que hacer su proceso. Vamos a cuatro notas, ya un poco más relacionadas con el ejercicio. Sí, vamos a poner ese cuadro en esos dos ejes, ¿sí? que ya le he puesto eh, potencia, que es lo que decía el cuadro, que en realidad será la intensidad, ¿sí? y la capacidad, que sería la duración. ¿sí? La capacidad, que sería la duración. Pues bien, rápido. La primera vía de los fosfágenos es la más potente y la menos capaz. ¿sí? La que tiene menos capacidad. Pa. La segunda vía, glucos, glucólisis anaeróbica, pues eh, tiene bastante potencia. sí, Y una capacidad hemos dicho antes de 2-3 minutos. Yo siempre, eso es mío. ¿eh? Le pongo este arrastre porque realmente mientras haya hidrato de carbono, esa vía puede funcionar. Lo que pasa es que sí que de manera seguida vamos a aguantar solo 2-3 minutos. Luego la glucólisis aeróbica, los sustratos son los mismos, son hidratos de carbono, pues me puede durar hasta unos yo qué sé, 90 minutos. Depende ¿eh? de las reservas que tenga cada uno. Puede ser más, ¿eh? puede ser dos horas, puede ser 120 minutos. Y los lípidos son infinitos. ¿eh? Tenemos reserva de lípidos para unas 200 horas. Eso significa que antes mueres de sueño que de de falta de energía, ¿sí? igual es limit? el límite, el límite está en tu estupidez. Punto pelota. Um, vemos que cada una de las vías tiene, me da menos intensidad, pero tiene mayor duración, mayor capacidad. Hasta el absurdo de los lípidos que es infinito. Las proteínas no las pongo porque sería una línea muy muy baja porque aportan muy muy poco y nunca se convierten en metabolismo principal. Metabolismo principal me refiero a, a cuál es el que está por encima. ¿sí? Pues aquí vemos que hay una transición, y, pero que todas confluyen. o sea, no, no es que primero fosfágenos y cuando se acaban los fosfágenos empieza la glucólisis anaeróbica y cuando acaba la glucólisis anaeróbica empieza la glucólisis aeróbica. No funciona así. Todas funcionan a la vez, porque tú ahora mismo estás estás funcionando, no, no estás de parón. ¿sí? No, no tienes que empezar cada vez, sino que tú ahora estás funcionando. Estás funcionando en el equilibrio de varias de estas. Como la intensidad es muy muy baja, la vía más eficiente es la vía de las grasas. Eh, voy a eso para mostrar tres ejemplos y a ver si llegamos a alguna conclusión. ¿sí? Porque eso es algo que es muy difícil. ¿sí? Y bueno, pues voy a intentar explicarlo. Así, en dos minutos. Si yo hago un ejercicio de baja intensidad y larga duración, ¿sí? es este rectángulo que os, que os pongo aquí. Eh, cuando yo encuentre, cuando uno encuentra el metabolismo más eficiente, prioriza ese metabolismo, lo cual en muy poco tiempo se encuentra el metabolismo de las grasas, lo cual un ejercicio de baja intensidad y una duración larga, eh, pero principalmente lo importante es la baja intensidad, pues encuentra muy rápido la inercia de las grasas y por lo tanto se dice que estos ejercicios que puede ser andar, pues no sé el porcentaje, Sí, habría que verlo, pero. pues. Mmm, 90% de grasa, 85% de grasa, sí, sí, por, por decir un número, ¿eh? sí, pero, pero la idea es que muy rápido encontramos con el metabolismo más eficiente y si no hay cambios en, en esa actividad, pues se va a mantener así, porque una vez ya llegas en eficiencia, las grasas como cada cada vez que sale lavadora me da muchísima energía, pues me da energía suficiente como para poder ir tirando. En cambio, si hago un ejercicio de intensidad media y media duración, ¿sí? como podría ser este rectángulo lila eh, bueno, es que las grasas no llegan ni siquiera a ser un metabolismo principal. ¿sí? Eh, llegan a ser un, un, un metabolismo secundario. El principal son los hidratos de carbono ¿sí? y hay participación anaeróbica. A principio, porque la intensidad es media, no es baja, es, tampoco es muy alta, pero es media. Por lo tanto, al principio, hasta que el, los, el metabolismo aeróbico de hidratos de carbono no coge la inercia sin, sin, suficiente, pues se va cogiendo de metabolismos anaeróbicos. Pero como veis, todo funciona a la vez. Por tanto, aquí pues yo que sé, tenemos pues, pues, principalmente hidratos de carbono y principalmente hidratos de carbono por vía aeróbica, con una cierta participación anaeróbica y una cierta participación de las grasas. Y por último, tercer ejemplo, si yo hago un ejercicio de alta intensidad, pero obviamente de corta duración, porque no aguanto más. Um, pues las grasas aquí el porcentaje es ridículo um, y me, la, la mayor parte de la energía, como veis, Va a venir de metabolismos anaeróbicos. Sí que hay como un 40% de aportación aeróbica, porque la aportación aeróbica siempre existe, pero se priorizan los metabolismos anaeróbicos. ¿sí? Eh, de manera que sí que es verdad que cuanto menos intenso, más porcentaje de grasa, por tanto, también más porcentaje de grasa de una cantidad menor. ¿sí? Lo cual bueno, pues hay que ir con cuidado con esas afirmaciones de cuanto más suave es una ejercicio, más grasa se quema. Bueno, más grasa se quema porcentualmente. ¿sí? Pero ahora os voy a decir algo que si me hubiesen dicho pues hace 20 y pico años, hubiese, me hubiese puesto yo las manos a la cabeza, pero ¿qué dices, te loco? ¿sí? Os voy a decir algo que es que esto tampoco es tan importante. En saber el porcentaje de grasa de cada ejercicio, de cada entreno, ¿sí? no es tan importante. Aquí hay que saber diferenciar entre tres cosas: que son las adaptaciones que buscamos en un entrenamiento, el consumo energético y qué sustratos han degradado durante ese entrenamiento, y los cambios de estética corporal, ¿sí? de composición corporal que buscamos a la larga. ¿sí? Y son tres cosas diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la verdad, es que tú entrenas, yo qué sé, una hora al día, ¿sí? una hora y media al día, una, tres cuartos de hora al día, ¿sí? eh, una hora al día son, es un 4% del tiempo del día menos. Y encima seguramente no entrenes ni cada día, lo cual pues al final del tiempo que le dedicas de toda la semana le dedicas al entrenamiento un 2% de tu vida o menos. Pues lo importante es el otro 98%, ¿sí? porque el otro 98% del día sí que estás en consumo principalmente de grasas, porque la intensidad es baja. Tú a lo largo del día tienes una intensidad muy baja y casi toda energía viene de las grasas. Si tú quieres realmente significativamente eh, gastar grasa sí, cambiar tu composición corporal y que se gaste la grasa. Más que preocuparte cuánta grasa has consumido en cada uno de tus entrenos, lo que hay que preocuparte es cuán activo estás el resto del día, porque el resto del día estás principalmente quedando grasas es solo que en algunos momentos hagas un poco más de actividad y me refiero a ir a la compra andando, levantarte un poco más. ¿sí? Bueno, pues tener tener una vida activa va a provocar eh, pues que el 98% de tu tiempo estés consumiendo un poquito más. Y eso va a ser mucho, mucho más importante que el 1 o 2% del tiempo mmm, tengas un 40 o un 60% de quema de grasas. ¿sí? Porque eso, la verdad, es que es muy poco significativo. Robert, entonces me estás diciendo que no tengo que hacer entrenamientos quema grasas. No, no te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que no te obsesiones en el concepto de quemagrasas. No te obsesiones en la zona quemagrasas. Pero esa zona sí que es interesante por las adaptaciones que se provocan. ¿sí? Adaptaciones enzimáticas, adaptaciones mitocondriales, adaptaciones de capilarización y vascularización y del, y del corazón. ¿Sí? Esas adaptaciones sí que son interesantes. Y eso es lo que buscamos en el entrenamiento. El entrenamiento va de adaptaciones. El entrenamiento no va de gastar energía. Gastar energía es una consecuencia. ¿Mm? Y ya. Entonces... ¿A qué jugamos? no? ¿A eso por qué es importante el entrenamiento? Pues por varios motivos. Que hoy, ya estoy cerrando, ¿sí? por, por tanto hoy no me voy a entretener, pero que nos abren, este vídeo de hoy nos abre eh, el concepto de entrenamiento de la resistencia, entrenamiento de las vías metabólicas. La primera es la relación, esta línea negra, ¿sí? eh, es el sumatorio de la energía a lo largo del tiempo, lo cual relaciona la, la capacidad con la potencia. Sería lo mismo la duración con la intensidad. Eso es muy importante a nivel de entrenamiento que sepamos qué relación hay o sea, cómo va esta línea negra que veis aquí. Y he puesto aquí tres líneas. Están más o menos puestas a ojo. Pero son tres líneas que explicaré, que son los umbrales que hay. Eh, pero eh, eh, esto sí que es importante. El, el saber eh, a cada intensidad cuánto tiempo puedo aguantar. ¿sí? Porque si no, programaré entrenamientos que son imposibles de hacer. ¿sí? Y la otra cosa importante es, um, unos conceptos que me salen de estos, de estos umbrales y de esta relación, me salen unos conceptos de entrenamiento, que es que cada vía metabólica la podemos dividir entre capacidad y potencia. Hay matices, ¿sí? y no es, esto no es la, la Biblia, ¿sí? se, puede, se, se, pueden obviar, ¿sí? se pueden obviar y no pasa nada, pero sí que va muy bien a la hora de estructurar el entrenamiento. A decir que la vía aeróbica, como veis por aquí, la vía aeróbica um, tiene una pequeña excepción, que es como la vía aeróbica juega hidratos de carbono y grasas. Dividirla en capacidad y potencia es un poco extraño, sí porque habría la capacidad y potencia de la vía del de hidrato de carbono y la capacidad y potencia, que técnicamente no hay ni capacidad porque es infinita, de las grasas, lo cual um, la vía aeróbica entre comillas potencia y capacidad sí que se refiere más al hidrato de carbono. Y para las grasas tenemos este concepto diferente que es la eficiencia, porque el metabolismo de las grasas lo que te aporta es eficiencia, ¿sí? Steady state, ¿sí? ser capaz de mantener ¿sí? el, el, la misma intensidad durante muchísimo tiempo. También decir, un poco crítico, que las vías anaeróbicas, dividir, dividirlas en esas cuatro zonas, pues son son tan cortas, es un poco extraño. ¿sí? Pero técnicamente el concepto es, si apuesto por la verticalidad, ¿Sí? Si apuesto por la intensidad de una vía, estoy trabajando su potencia. Y si apuesto por la cantidad del depósito, ¿sí? por la cantidad, por la horizontalidad, por la duración, estoy trabajando su potencia. Y esto lo puedo hacer de cada una de las vías. Y esto es un concepto de entrenamiento, ¿sí? quitando ya los, los, los, las montañitas. ¿sí? Esto es lo que manejamos en el entrenamiento. No solo esto, pero esto es lo que manejamos en el entrenamiento. Y ya está. Bueno, yo creo que ese es un vídeo potente, sé que es un vídeo denso. Si queréis más información y os he dicho dónde podéis buscarla, um, creo que lo he simplificado mucho, quizá demasiado. Las vías metabólicas son mucho más complejas de lo que he comentado. Pero creo que a modo de estructura mental nos sirve, ¿sí? nos sirve entender qué vías hay y, y por qué unas son más potentes, otras son más capaces, ¿sí? de tener más capacidad, la relación tiempo-intensidad, etcétera, etcétera. Esto va a ser muy importante a la hora de, de, de programar el entrenamiento. Los siguientes vídeos también van a ser de, de fisiología, hay que entender los parámetros ¿sí? dentro de la fisiología, consumo de oxígeno, pues el lactato, ¿no? la respiración, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos y creo que es un vídeo potente. Lo de siempre, apóyame, haz que esto sobreviva, etcétera, etcétera. Invítame un café, yo que sé, cosas, pero sobre todo eh, comparte eh, y divulga. ¿sí? y Comenta si quieres, yo te, te voy respondiendo. Y aquí estamos, con el conocimiento de ser libre, universal y gratuito, y recuerda que el que no entrena se desentrena.